Bueno, ha llegado el momento de ponernos serios. Vamos a presentaros a José Ruiz Pardo. Estamos hablando de marketing y vamos a ponernos serios, vamos a hablar de neuromarketing. ¿vale? Eh, José Ruiz es director en Goli Neuromarketing y acaba de publicar un, eh, un libro, perdón, no le ha dado tiempo a traerse unos cuantos ejemplares para compartirlo con nosotros porque el, el libro está en, la, en, la, en el horno, en la imprenta, ¿vale? Eh, SEO mental. Posicionamiento SEO. Yo me dedico al SEO, entre otras muchas cosas, ¿vale? Entonces, posicionarte en Google es una cosa, posicionarte en la mente de tus potenciales es otra. No me enrollo más. Os Vamos dejo allá. con él. Bueno, mi, mi idea es que habléis vosotros más que yo. Vamos a ver si lo, si lo conseguimos. Voy a introducir el tema nada más y, a partir de ahí, con vuestras preguntas, eh, intentamos enfocarlos un poquitín. Como vais a preguntar mucho, pues, voy a empezar preguntando yo. Así que un voluntario necesito uno que me conteste un par de preguntas muy facilitas y, además, con premio, ¿eh? con monedita. Pues, si le, si le acercáis un micro. <risas> Luego me buscas y te doy la moneda, ¿eh? porque tirártela lo mismo. <risas> Son muy facilitas. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo te llamas? Daniel. Daniel. ¿Ves cómo eran fáciles las preguntas? La, la primera la he pasado. <risas> ¿Cuál es tu color favorito? El azul. El azul. ¿Y qué marca de móvil te gusta? Apple. ¿Y qué cenaste allá? ayer? Eh, jamón, eh, lomo y salchichón. Buena cena, ¿eh? La que pusieron aquí. Muchas gracias, Daniel. De nada. Bueno, pues, esto que acabamos de hacer aquí, pero no ante 400 personas, sino en entrevistas individuales, se hizo hace algunos años, lo hicieron unos científicos, neurocientíficos hace algunos años, en los años 40, más o menos, y se dieron cuenta que pasaba justo lo que ha pasado aquí, y es que respondemos más rápido a preguntas sobre cosas que nos gustan que a otras preguntas, como qué cenaste anoche, noche, cuya respuesta también está en nuestro cerebro, pero tardamos más en llegar a ellas. O sea, es como si hubiese un botón de favoritos en nuestro cerebro y cuando almacenamos un conocimiento que nos gusta, lo almacenamos en una parte a la que accedemos más rápido. Eh, años más tarde se repitió esa experiencia pero ya la tecnología había evolucionado un poquito estamos en los 70 más o menos y eh, se descubrió que ese mecanismo realmente existía ¿vale? eh, le, y se descubrió a través de técnicas de neuroimagen o sea midiendo la actividad cerebral de las, de las personas y esto está muy bien y está muy curioso pero ¿qué tiene esto que ver con un congreso de marketing porque seguimos en un congreso de marketing pues tiene que ver que si yo consigo que mi cliente almacene como favorito, entre comillas, mi marca, mi empresa, mi actividad, yo, en su cabeza, cuando quiera recordar algo relacionado con mi actividad, apareceré yo en su cabeza antes. No en Google, en su cabeza. ¿Y eso para qué sirve? Pues sirve para hacer segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas, séptimas ventas a alguien que ya es cliente. Captar clientes... Está muy bien, pero es mucho más barato hacer segundas, terceras, cuartas, quintas ventas a alguien que ya es cliente, que captar clientes nuevos. Y para eso necesito estar posicionado en la cabeza de mi cliente. Claro, lo que pasa es que los clientes no vienen con un botón aquí, que yo llego, le pulso el botón y lo almacenan favoritos. Es más, Daniel sabe qué color le gusta, pero no sabe por qué le gusta. Su cerebro ha elegido por él. ¿Vale? Realmente ese botón de favoritos como botón no existe, es un, es un mecanismo donde hay una neurohormona, que os pongo ahí el nombre, que tiene mucho que ver en eso. Pero lo que nos interesa es cómo activar esos mecanismos si resulta que ni siquiera voluntariamente cada persona podemos hacerlo. Pues a eso nos dedicamos los que hacemos esta cosa rara, todavía, eh, que es el neuromarketing. Nosotros estudiamos la actividad cerebral del cerebro de nuestros o de vuestros clientes y os decimos en qué condiciones estos clientes activan estos mecanismos para que los reproduzcáis y podáis usarlos. Y en definitiva, ¿eso qué es? Pues es enseñaros a hablar en el mismo lenguaje que hablan los clientes. Vamos a hacer, un, quien quiera, un pequeñito ejercicio. Cerrad los ojos un momento... Y acordaros de cuando estabais en el cole, cuando erais pequeñitos, ¿eh? cuando estabais en infantil, en mis tiempos, que tengo algún año más, se llamaba preescolar, creo, o algo así, parvulitos. Eh, cuando recordáis, quizás se os viene a la cabeza alguna imagen, ¿vale? quizás, ya podéis abrir los ojos, ¿eh? <risa> quizás se os viene a la cabeza alguna imagen, eh, pero si deberíamos haber puesto, no he caído una cámara desde aquí, veréis como a algunos se os esboza una pequeña sonrisa. Eh, esa imagen que os ha venido a vuestra cabeza, cuando recordabais, no es una fotografía captada en aquel momento, la acaba de generar vuestro cerebro ahora a partir del conocimiento que tiene. Así que cuidado cuando juráis y perjuráis que alguien o algo estaba en un sitio porque os acordáis, porque nuestro cerebro no guarda imágenes, las genera. Tampoco guarda fechas, sabe si las cosas ocurrieron antes o después de algo. Pero no guarda fechas. Lo que tu cerebro guarda son sensaciones. Tú recuerdas cómo te sentías cuando tenías esa edad. Luego, si yo quiero estar bien posicionado en el cerebro de mi cliente, lo que necesito es que él tenga buenas sensaciones conmigo. Por encima de mi imagen, por encima de mi marca, por encima de todo lo que necesito es que tenga buenas experiencias conmigo. Eso se consigue a través de algo que en neuromarketing llamamos experiencia corporativa. La experiencia corporativa no es más que lo que el cliente vive. Y además de que lo viva, tenemos que hacerle ver que lo está viviendo y tenemos que hablarle en su lenguaje. ¿Cuál es ese lenguaje? Cuando nos enamoramos de alguien, no nos enamoramos de quien racionalmente es mejor para nosotros. Nos enamoramos de quien nos hace sentir bien. Y cuando nos enamoramos de alguien, nos gusta verla y que nos vea, nos gusta tocarla y que nos toque, nos gusta olerla, incluso hay olores que no somos conscientes y los estamos oliendo en la otra persona. Es decir, que si yo quiero hacer sentir bien a mi cliente para estar bien posicionado en su cerebro, tengo que hablarle en el lenguaje, en su lenguaje, que es el lenguaje de los sentidos. Cuando nos enamoramos de alguien, interrelacionamos con ellos a través de los sentidos. Por eso, cuando entráis en una tienda máximo duty, ya esté en Málaga o esté en Pekín, huele exactamente igual. Por eso, cuando entráis en un McDonald's o en un Burger King, sea cual sea la carne que han usado para hacer las hamburguesas, en el local huele exactamente igual. Por eso, cuando entráis en un hotel NH de cualquier parte del mundo, y entráis en la habitación, vivís sensaciones parecidas. Porque están conquistándoos a través de los sentidos. Y a veces ni siquiera somos conscientes de ello. Cuando tú entras en la tienda Máximo Dutti de Pekín, después de haber entrado en la tienda de Málaga, hueles, y aunque tú no seas consciente de que ese olor es el mismo que el que hay en Málaga, tu cerebro sí, y de la misma manera que cuando hueles a bizcocho, ¿Recuerdas el que te hacía tu madre cuando eras pequeño? O que cuando hueles a mar, recuerdas lo, bien, lo, lo que te gusta la playa y lo bien que te lo pasas allí. Cuando hueles ese olor, a tu cerebro llegan las sensaciones de la tienda máximo Dutti de Málaga. Y aunque la distancia sea de miles de kilómetros, la confianza en la marca viene a tu cabeza inmediatamente. Ahora os toca a vosotros. Esta es la introducción del tema. Ahora llegamos hasta donde queráis a partir de las preguntas que me hagáis. Hola, eh... hola. Me llamo Ana y soy súper... ¿Te, ¿Te llamas, perdona? Ana, Ana. Ana. Y, bueno, me autodefino como community manager en beta, totalmente en beta. Vale. Entonces te voy a hacer una pregunta que puede ser un poco tonta. Venga. Eh, en todo el entorno, bueno, 2.0 o 3.0, uno de los, bueno, digamos, de los problemas o los que se intenta combatir para transmitir emociones es el tema o, bueno, los conflictos que a veces se crean en WhatsApp porque, en fin, tenemos que apoyarnos en los emoticonos porque el tono no se puede transmitir. En resumen... Eh, cómo eh, un negocio que sea solamente online, ¿vale? Cómo generar sensaciones, además de gamificación vale. y demás. No tiene el aroma, no tiene la vista, no tiene el gusto. Cómo generar sensaciones. Vamos a separar, si te, si te parece, ¿vale? Entre una empresa que funciona solo online pero tiene web o cómo hacerla solo a través de redes sociales, ¿vale? A través de redes sociales, eh, en una de nuestras líneas de trabajo son proyectos de investigación. Y tenemos una línea de investigación en el que lo que estamos intentando es saber, para cada, tipo de per, para cada perfil de cliente, cómo dirigirme a él, con qué adjetivos, con qué tipo de frases, si más largas, y más cortas, si más, corta, si más adjetivadas, si y menos, qué tipo de calificativos uso. ¿Vale? Estamos en plena investigación. ¿eh? Hemos empezado hace mes y medio. <risa> ¿Vale? En cuanto a la web, es relativamente más fácil, porque tienen más medios. No tienes olor todavía. ¿Vale? Eh, toda, digo todavía porque hay algún proyecto por ahí de algunos que, que parece que lo intentan. Eh, pero sí que puedes hacer vivir sensaciones. Tú, cuando lees un libro, te metes en la historia del libro y sientes miedo, sientes pasión, eh, estás nervioso en determinados momentos. Es decir, el escritor ha hecho un buen libro y te ha logrado, a través solo de letras, transmitir emociones. En la web es más fácil, porque además de solo letras, o sea, no tienes solo letras, tienes letras, tienes colores, tienes imágenes, tienes vídeos. Entonces, lo importante es, primero, saber a quién tienes que generarle esas emociones, ¿vale? definir bien cuál es tu target. Una vez que lo defines, saber qué emociones son las que te interesan, ¿vale? porque no es emocionar por emocionar, es hacer una emoción que me interese y, sobre todo, que sea coherente con mi empresa, coherente con mi imagen, coherente con mi marca. Hola, por aquí. Hola. Hola, me llamo Cristina. Cristina. Eh, me parece muy interesante todo lo que has dicho, pero como estamos hablando de sensaciones y recuerdos, eso es algo tan subjetivo y tan personal que, que cómo se consigue. O sea, claro. no hay una regla mágica para decir, pongo una imagen que tenga 30 ver, años y con eso ya... No es posible conseguir, ¿vale? Eh, a través de las mediciones que hacemos, a través de eh, midiendo la actividad cerebral, hasta el momento no somos capaces de medir una emoción concreta. Pero sí tipos. ¿vale? Yo sí sé, midiendo eh, a través de una, de, una, de una electroencefalografía, por ejemplo, sí sé si una persona está sintiéndose atraída por algo o lo está rechazando. Sí se, sé si sí se activa en su núcleo de recompensa o no. Es decir, si cree que va a recibir un beneficio con eso que está viendo o haciendo o interactuando o no. vale Entonces, eso más después eh, la, la propia situación nos dice cómo eh, podemos provocar, entre comillas, una u otra emoción. ¿Vale? El, y la medición, esa medición, sí es un dato objetivo, que es lo interesante. vale o sea, el, el, el, Yo no sé decir... Cómo me siento. Pero si mi, en, mi en mi cerebro se activan las mismas partes que en la tuya cuando siento eso. Más o menos. Hola, mi nombre es Carmen. Carmen. Eh, ¿El neuromarketing es aplicable a todos los sectores? Porque... Por e todos. Es que mi, eh, mi ejemplo, por e eh, mi duda, ¿no? Yo, por ejemplo, llevo una página eh, que está orientada a los profesionales del sector turístico de Andalucía. ¿Cómo genero esa empatía con ellos vale profesionales, profesionales del sector turístico no cliente final no o sea no, no la no, no. persona que se va de vacaciones A ver, eh, da igual que tu negocio eh, sea b2b o b2c da lo mismo vale eh, ahí la clave está en identificar qué tipo de emociones me acercan a ellos porque normalmente eh, ellos se van a acercar a mí por, por el margen de, de precio. ¿Vale? Lo que hay que tratar de conseguir en ese caso es hacer que el margen de precio pase a un lugar secundario. ¿Vale? Eh, no quiere decir que lo distraigas, ni que lo despistes, ni que lo engañes, ¿Vale? sino que valore en ti cosas que no son el precio. ¿Vale? En concreto, pues, eh, no hemos trabajado con ni en, ningún, con, en ningún caso como el tuyo. Interesante es, eh, desde luego. Con lo cual, no sé ponerte un ejemplo muy, muy, muy concreto. ¿Vale? Pero parecido sí, por ejemplo... Eh, tenemos un, un cliente que lo que distribuye es material de ferretería. Tornillos, o sea, la emoción que genera un tornillo. ¿vale? Eh, eh, vende tornillos y vende tornillos a, a, a otras ferreterías, o sea, ni siquiera vende a clientes finales. ¿vale? Simplemente con un cambio en la actitud de las teleoperadoras usando un lenguaje concreto, usando una adjetivación concreta y usando un tono de voz concreto, Hemos conseguido sin hacer ningún otro tipo de acción subir el nivel de ventas. Muy bien, vale. gracias. No es tu ejemplo concreto, pero no, no conozco en tu sector concreto ningún, ninguno. Hola, buena, por aquí, por abajo. Por abajo, hola. hola. <risa> bueno, eh, yo quería hacerte una pregunta para quedarme más bien tranquila, ya que soy un poco novata en todo este tema de, del marketing. Eh, ya ha dicho que vosotros no, no engañáis, pero sí que quería preguntar. No se puede, además. Bueno, arte, evidentemente. Ahora te lo aclaro. Bueno, eh, lo que te iba a preguntar es, ¿hasta qué nivel profesionalmente se considera ético enganchar a los clientes a través de sus sensaciones, porque quiera que vale. no, los están manipulando en cierta manera. O sea, a mí ha llegado punto, por ejemplo, que todos estos es anuncios de papá con los nenes, de los nenes sonriendo, de entrar en una tienda y que huela ambientado por todos lados, que me da igual que todos los extradivarios quieran oler exactamente igual, es camilla que a mí ya me echa para atrás. Hay que, hay que tener cuidado con los niveles en ese tipo de cosas. Bueno, para que te quedes tranquila, Tú y los demás, porque esta pregunta sale siempre. ¿Vale? Eh, ya te digo que sí que hay gente que se ha dedicado a investigar la manera de manipular y conseguir que el cliente eh, compre a voluntad, a voluntad del que vende. Igual que lo han buscado, no solo no lo han encontrado, sino que han descubierto que no, que no se puede. ¿Vale? La voluntad tuya, la voluntad de cualquiera, la voluntad eh, humana es lo suficientemente, vamos a llamar fuerte, vale, como para que este tipo de acciones no le influyan de manera que lo manipule. Se trata, no se trata de una manipulación, sino de una conquista. Por eso ponía el ejemplo de tu pareja cuando te enamoras. ¿Vale? Tú te acercas porque quieres enamorarlo para que él se acerque a ti, no para tú obligarle a que se acerque a ti. ¿Mm? Eh... Y te digo más, si se, pudiera, si se pudiera doblegar esa voluntad humana, para el que vende tampoco sería rentable. Porque la voluntad humana es tan fuerte que con el tiempo que yo dedico a obligar a uno que no quiere comprarme a que me compre, le vendo a 50 que sí que quieren comprarme y están deseando comprarme. ¿Vale? Con lo cual, no solo no se puede, sino que si se pudiera, por la manera en la que estamos hechos, y lo pongo entre comillas, es que no es rentable para la empresa, para el vendedor. Buenos, por aquí. Mi nombre es Javier. Hola. Claro. No te veo porque me da el foco en los ojos. No, alto. Gracias. Mi pregunta va un poco dirigida. Dice que podéis conseguir que entrar un poco en la mente del, del cliente, quizás, de bueno, cierto modo, ¿no? Y, y que algunos, algún tipo de, de campaña, por decirlo de alguna manera, le, le generen buenos recuerdos. Pero cuando mm, eso es lo contrario, a mí cierto olor, a mí cierta campaña, a mí cierta cosa me genera algo negativo. ¿Cómo se hace para no conseguir perder al cliente? Vale, Entonces, bueno. A ver, eh, dos cosas. La primera, primero sobre todo, ¿vale? que para eso somos de marketing, jugamos con la estadística. Es decir, yo provoco o intento provocar con determinadas eh, con determinadas acciones a través de los sentidos, provocar determinadas sensaciones. Pero siempre hablo hablo de lo que le provoca a la mayoría. Ya cuento con que hay gente que eso lo va, lo va a sentir como negativo. ¿vale? Eh, creo que iba por ahí tu, tu pregunta, ¿no? O sea, que eh, hay que jugar con, con el de la mayoría. Cada persona, cada individuo es un mundo y, aunque nuestra actividad cerebral sea similar, la manera en la que se conecta todo dentro de nuestro cerebro y, que, y de la que todavía no conocemos mucho, hace que seamos completamente distintos, aunque tengamos el mismo padre y la misma madre. ¿Vale? Con lo cual, ¿cómo se hace? Pues jugando con la estadística. O sea, si, si a 50 personas de un mercado de 100 le provoca una determinada sensación y a uno no, pues tendré, tendré que decidir no venderle a ese uno. ¿Vale? Hola. Hola. Me llamo Noelia y, bueno, ¿qué te llamas? Noelia. Noelia. Creo que lo has contestado un poco ahora, pero si los sentidos son cinco... Eh, qué... Bueno, yo digo que son seis, pero eso es para otra conferencia. Ah, vale. <risa> Porque Máximo Duty, por ejemplo, eh, utiliza o potencia el olor y no otros si es una tienda de ropa. Podría potenciar Bien. otros. Pues desconozco exactamente la estrategia de, de Máximo Duty por donde va. Sí que te digo, al menos en, en los proyectos que hemos hecho nosotros, que es mucho más efectivo tratar de hacer una conquista por los cinco sentidos que por uno solo. Vale. Eh, de todas maneras lo que sí trabaja mucho hemos, me has puesto el ejemplo máximo duty, lo que sí trabaja mucho máximo Duty es la tienda vale lo que nosotros llamamos la estancia corporativa es decir el sitio donde se vende para que nos entendamos ¿vale? eh, donde eh, se ponen y no se ponen la, las cajas donde se ilumina más donde se ilumina menos eso también forma parte de, de, del juego por decirlo de alguna manera ya que hemos hablado de gamificación esta mañana vale lo que sí es mucho más efectivo hacerlo a través de más sentidos que fundamentalmente por uno. Porque fundamentalmente por uno ya sabemos qué resultado tiene. Llevamos años haciendo marketing a través de la vista y del oído, solo. ¿Vale? Y sabemos que llega un punto que lo saturamos y no conseguimos lo que queremos que hay, captar y llamar la atención. ¿Vale? Es en, en el equilibrio, el equilibrio aunque eh, la, el trabajo con cada uno de los sentidos sea más sutil en el equilibrio, está la potencia de la herramienta. Vale. Eh, hola, aquí arriba. Aquí, aquí hola. Eh, bueno, yo quería saber qué posibilidades le ves al neuromarketing en el tema de las aplicaciones móviles. ¿En el tema de las...? Aplicaciones móviles. De las aplicaciones móviles. Y gracias. Está, eh, estamos en ello nosotros, <risa> eh, haciendo, adaptando a, a móvil un, un software de reconocimiento facial de emociones, ¿vale? Un software que es capaz de averiguar qué musculatura estás moviendo y a través de ahí identificar la emoción que estás expresando y expresarla con, con, con letras, vale, la aplicación eh, vía móvil, o sea, no, no vía móvil, la aplicación como tal ya existe ya, ya y existen eh, varias además de la nuestra y nosotros estamos trabajando en eso en concreto ¿vale? trabajar a través de móvil, a través de más sentidos bueno, pues cuando la tecnología nos lo permita. Hola. Hola. Mi nombre es José María Campos, vengo de la consultora ActivaT. El tema, yo trabajo mucho con la, en la formación de inteligencia emocional, el marketing emocional, la venta emocional, todo eso. Además, yo soy de los que digo que nunca compramos con la cabeza, compramos con el corazón. Totalmente. Porque de hecho, cuando Si te, te, te fijas, fal... el eslogan nuestro... ¿Vale? Entonces toda, que sino, aunque es incorrecto porque el, esa palabra no existe, pero va por ahí. Brain, okay. Yo lo que eh, me vengo a... vaya, la, lo que a mí me, me surge con todo esto, porque bueno, se ha demostrado, o tú estás demostrando a través de la neurociencia, digamos, que las emociones es lo que va creando las conexiones neuronales en el cerebro y en función de eso nos movemos, ¿no? No, no solo eso, perdona que te interrumpa, no solo eso, sino que además nos movemos por emoción, emociones no somos seres racionales no, no. somos seres emocionales que razonan de, de hecho cuando hablo de la hacienda de máximo y el olor dicen que recordamos casi un 70 un 60% de lo que olemos y solo un 10% de lo que vemos Correcto. O sea, y, en fin todo eso por eso es tanto lo, lo que yo voy eh, es hasta qué punto eh, no sé, puede ser porque bueno venía a comentar la, la chica lo de la, la compra ética y tal pero lo que yo voy es, es cierto, y de hecho te juega mucho con eso, la compra compulsiva. De hecho, eh, la mayoría de la gente cuando compramos, compramos pulsivamente. O sea, de hecho, yo tengo más camisas de las que me pongo, me fabrico esto y tenemos... Un, hay un exceso de todo, ¿no? Incluso, bueno, la alimentación, digo siempre que estamos sobrealimentados y desnutridos y todo eso. Pero todo eso que estamos trabajando, si se trabaja hacia el bien, es fantástico pero si se trabaja hacia el mal, es un desastre, ¿no? Totalmente Entonces, de acuerdo. ¿Dónde tenemos el límite? Total... ¿O dónde hay una ética? Y otra cosa que te quería preguntar uh -huh. es, ¿cómo has arreglado una cagada? Porque seguro que todos hemos cagado alguna vez. ¿Cómo has, algo, has, arreglado una cagada, algo donde has metido la pata bastante. <risa> y dices, ¿y ahora cómo sacó esto? Porque estamos jugando con el cerebro, ¿no? Un poco de... Vale. Tu... Y más lo tuyo, que son emociones. Porque mira, cuando es algo de cerebro a cerebro, queda como olvidado. Pero la emoción es lo que en verdad nos agarra... Y lo que no, nos hace que continuemos siendo nosotros, ¿no? La... Bueno, y muchas vale. gracias. Bueno, respecto al tema ético, bueno, pues es cuestión, como tú bien dices, de establecer fronteras, ¿vale? Hay una, una asociación a la que nosotros pertenecemos, eh, que es una asociación de empresas que se dedican al, al neuromarketing y además todas son empresas de capital privado, no hay capital público en, en ellas. Y una de las razón de ser de esta asociación es bueno, eh, eh, mediar en este sentido e intentar entre todos definir eh, dónde está esa línea. De tal manera, repito, estate tranquilo que por mucho que queramos eh, y por mucho que nos empeñemos, jamás vamos a obligarte a comprar algo que no quieras porque no se puede. ¿Vale? Eh, la compra comp eh, eh, impulsiva, no compulsiva, impulsiva, ¿vale? Eh, la compulsiva puede ser una enfermedad, ¿vale? La impulsiva no. ¿Vale? la compra por impulso, o sea, el llego, lo miro, lo veo, lo veo, me gusta, lo cojo y me lo llevo. Eh, también eh, estudiamos cómo mostrar ese producto para que para favorecer esa esa compra. Pero siempre hablaba, eh, el, como le he dicho al, al compañero de antes, siempre funcionamos con estadística. O sea, yo sé por la manera eh, en el estudio que hemos hecho que vamos a provocar la venta impulsiva de ese producto a un determinado número de gentes habrá gente al que no le interese ese producto y ni a mí me interesa venderle vale o sea de lo que se trata no es de obligar a sino de mostrar de manera que vale de mostrar de la, mostrar las cosas de la mejor manera para que seas tú quien lo elija ¿Vale? porque obligar entre otras cosas por mucho que me empeñe no puedo y de la otra pregunta me he olvidado <risa> Bueno, metidas de pata eh, todos los días. Gracias, y... gracias bueno. por hacer mi trabajo. <risa> <risa> Metida... Nos agotamos, el... tienes que contestar a esa, esa es muy importante, y la última la van a hacer por aquí. Vale. Te dejo. Vale, metidas de pata muchas, pero fíjate, eh, y aprovecho para, para contárselo, eh, en una de las cosas eh, de las que se intenta y que en, en concreto nosotros nos empeñamos más, en, en, en hacer hincapié cuando trabajamos con la, en la experiencia corporativa a un cliente es intentar fidelizar al cliente cuando nos hemos equivocado. ¿Vale? Es decir, he metido la pata contigo, te he vendido un producto en mal estado, eh, no te he entregado a tiempo, lo que sea, según a lo que me dedique, ¿cómo puedo hacer para fidelizarte? Y no vale con restablecerte el producto. ¿Vale? Porque si tú eres... Como se suele decir un suscriptor de mi marca, tú te has sentido decepcionado. No vale con que te dé el producto. Necesito hacer contigo una reparación emocional. ¿vale? Si consigues hacer esa reparación emocional, no solo superas esa barrera del problema que has tenido, sino que potencias la fidelización de ese cliente. Ese cliente es aún más fiel, porque confía aún más en ti. ¿Vale? Entonces, se trata un poco de, de buscar eso. O sea, cuando eh, buscas una, eh, cuando diseñas una experiencia para un cliente, no solo hay que diseñarla pensando en cuando lo hacemos todo bien, sino en cómo fidelizar cuando meto la pata y cuando lo hago mal. Y buscando una reparación emocional, no una reparación material. ¿Vale? ¿Qué consideras? ¿Cómo, cómo te llamas? Perdón. Virginia Iglesias. ¿Perdón? Higinio Iglesias, Iginio. ¿qué consideras que, que puede resultar a medio o largo plazo más eficaz para fijar un concepto comercial en un consumidor? Eh, ¿Un mensaje de imagen o un mensaje de sonido? Un mensaje de imagen o un mensaje de sonido. Un mensaje que combine las dos cosas, imagen y sonido. Si tuvieras que elegir entre una imagen o un sonido... De, hombre, a priori te diría que el sonido, pero habría que ver el caso. ¿Vale? O sea, te, lo digo, te digo en general sin haber visto el caso. Lo mismo te digo el sonido y estoy metiendo la pata ¿Qué opinas de la publicidad en la radio? ¿De la publicidad en la, en la radio? ¿En qué sentido? ¿En... ¿Tiene futuro, no tiene futuro? ¿Será...? Lo, eh, esta mañana había una frase, no me acuerdo qué community manager, creo que era el del diario Sur, eh, había dicho, y es decir, eh, soy el community manager de un periódico, nos daban por muertos y aquí estamos más, más, más vivos que nunca, ¿no? Pues... Radio, prensa, televisión... ¿vale? Una, otra cosa es que tengan que adaptarse o no a lo que viene. ¿vale? Y el que sepa adaptarse, como cualquier otro negocio, sobrevivirá y el que no, se quedará en el intento. ¿vale? O sea, ¿Qué opino de la radio como medio de comunicación y de la publicidad en la radio? Perfecta. ¿vale? Es que hay gente que no ve la tele y oye la radio. Y a lo mejor son clientes míos. ¿vale? Eh, en el caso de la radio, el sonido es el único medio hasta el momento por el que podemos llegar al, al cliente. Eh, en concreto nos preguntaba, no un cliente, un amigo el otro día, bueno, hablando de cuñas de radio y demás, y me decía, vamos, no, pues cogemos, Digo, claro, si tú coges siempre los mismos tipos de fondos para todos los tipos de clientes, porque la radio pequeñita, la cuña la hace la propia radio, no la hace una agencia de comunicación. Si tú coges siempre los mismos fondos, si tú coges siempre la, el mismo locutor, la misma forma de hablar y la misma forma de dirigirte al que oye, al final resulta que ninguna publicidad llega a quien tiene que llegar, con lo cual el cliente percibe que la publicidad en tu medio de comunicación no es efectiva. ¿Vale? Entonces, eh, si tienes un solo sentido porque el medio no te lo permite, no puedes hacerlo igual con todo el mundo. ¿Vale? El secreto está en adaptarte a cada uno. No te voy a hacer una pregunta, te voy a hacer una afirmación. Tú me vale. dices, ¿verdadero o falso? ¿Vale? Las decisiones de compra... No se toman racionalmente. Verdadero. Se toman emocionalmente. Es más... Pero, perdona, termino. Pero las emociones no se rigen en el corazón, como todo el mundo piensa. La, eh, las emociones se rigen en el cerebro. Me estoy cargando la teoría. Y el cerebro lo estudia el neuromarketing para aplicarlo al marketing. ¿He dicho algo malo? Todo correcto. ¿vale? Pues me, me he cargado una teoría. Es más, no solo... Eh, la mayoría de las decisiones de compra son emocionales, sino que muchas veces creemos que hemos tomado una decisión racional y lo que ha pasado es que hemos tomado una decisión emocional y después nuestro cerebro ha buscado un motivo para esa razón, para, explicar, para esa emoción. Para, para intentar, para intentar por, justificar porque has metido la pata, compraste un alargador de penes, no, no funciona, pero no te atreves a decirlo, Exactamente. Entonces, porque bueno, también es un juguete, también mil cosas. vale Una, una cosita... Lo he dicho en Twitter que iba... A... Perdona, se puede decir pene hasta ahora aquí, ¿no? Sí, bueno. se puede. Iba a... Dije en Twitter que iba a enseñar la... por primera vez en público la portada de mi libro, así que sí. os la enseño, ¿vale? Ahí la tenéis, ¿vale? Se llaman neuropymes, o sea, una manera de acercarse al cliente, de aplicar neuromarketing en las empresas. Os dejo mi blog, os dejo mi usuario de Twitter, estaré por aquí todavía un rato y después de esto... Ahí tenéis mis datos, me escribís, hacéis lo que queráis con ellos y, y yo encantado de responderos. Muchas gracias, un merecido aplauso.